Pleno: los grupos municipales pueden llevar una moción y tres iniciativas. Vamos Granada ha dicho que una de sus iniciativas va a pasar por el consenso de los representantes de las juntas de distrito. Marta Gutiérrez ha dicho que este colectivo es el más adecuado porque proponen iniciativas ciudadanas de los barrios. También Vamos Granada ha dicho que en enero continuarán con esta dinámica abriendo a los ciudadanos un portal para llevar las propuestas al Pleno. Por ahora la primera iniciativa que ha presentado la representante de la Junta de Distrito Centro tiene relación con la movilidad entre los dos hospitales. Eh, refuerce y modifique hasta que estos dos hospitales estén completos y no sean dos mitades estos servicios de transporte público y que solucionen los problemas, los problemas de movilidad necesarios para que todos podamos llegar desde todos los puntos de la ciudad directamente y sin ningún tipo de transbordo, tanto al PTS, que es donde está una de estas mitades, como al, como al distrito Beiro, que es donde está la otra mitad. También propon propondremos dentro de esta reforma el que se puedan eh, defender las iniciativas de los barrios por los propios interesados, aunque no sean representantes de juntas municipales de distrito. Ese es el camino en que entendemos que hay que avanzar para garantizar la participación directa en las cuestiones políticas, que además está eh, amparada por la Constitución.